Hola, vamos a ver cómo organizar las fotografías. Cuando se acaba el verano nos encontramos con infinidad de fotografías. Estas suelen venir además de diferentes cámaras. Por un, por un lado podemos tener nuestra cámara reflex, una cámara compacta, la cámara de nuestra pareja, de un amigo, eh, de familiares, de proveedores en el cual he estado eh, realizando una actividad o un alojamiento fotografías en el móvil y eh, lo tenemos todo desperdigado en, en diferentes ubicaciones. Independientemente del software que utilicemos para trabajar, eh, la finalidad va a ser poder ordenar las fotografías, ya sea a través del software o ya sea de forma manual con el sistema operativo. En este caso vamos a verlo de forma eh, completamente ajena a, a ningún programa, con un sistema operativo, puede ser Mac, Windows o lo que sea. Tenemos diferentes eh, tarjetas con diferentes orígenes. Una cámara reflex, una cámara compacta, un proveedor que nos ha proporcionado fotografías y el teléfono. A partir de aquí, eh, lo que nos interesa es unificar estos criterios. Lo primero que podemos hacer es... En la ubicación donde coloquemos las fotografías habitualmente, lo cual puede ser un disco duro externo para no sobresaturar la capacidad del disco del sistema, orden, del sistema operativo, ni para sobrecargar eh, con pequeños ficheritos que vamos modificando constantemente, que son las fotografías, fragmentando mucho el espacio del disco duro, con lo cual perderíamos rendimiento en el ordenador. Lo primero que tenemos que hacer. Allá donde nos interese, es crear una carpeta en la cual iremos colocando las, las imágenes. En este caso, para que sea más gráfico, lo haré todo en el escritorio, aunque su ubicación lógica sería un disco de, externo o distinto del, del sistema operativo. Creamos la carpeta nueva. y En este caso, por ejemplo, eh, en el verano he estado en diferentes ubicaciones. Una de ellas es... Valencia, o la Comedia Valenciana, y dentro de Valencia he realizado fotografías o tengo fotografías de diferentes medios. En este caso, Valencia, para que me diga algo más, al juntarlo con el, las diferentes imágenes, le puedo añadir eh, el concepto del año o, si quiero ser un poco más ordenado, le puedo poner mes y año, por ejemplo. En mi caso... Yo lo abdébido de esta forma para que quede lo más reducido posible. Sencillamente pondría concepto, guión bajo, que me sirve para separar conceptos, y dos dígitos mes, dos dígitos año, 0913. 13. Vale. Tenemos la carpeta vacía, en este caso, y aquí lo primero que haré es crear otra carpeta, 2013, idéntica a la anterior, pero... contendrá los originales. Esta carpeta será la que va a recibir toda la información que tengo almacenada en las diferentes tarjetas. A partir de aquí voy a buscar la tarjeta, tengo una serie de imágenes, supongamos que no todas pertenecen al viaje a Valencia, hay unas cuantas que dice antes de salir de mi ciudad y otras posteriores o de otro viaje y estas son las que pertenecen a Valencia. Me llevo estas imágenes, me voy a la cámara compacta, hago exactamente lo mismo, voy a buscar las imágenes que pertenecen a este viaje, las vuelvo a añadir, con lo cual en esta carpeta originales ya estoy uniendo las imágenes de la cámara reflex y de la cámara compacta. Me voy al teléfono y voy a buscar las imágenes también realizadas en mi viaje. Arraso las imágenes la carpeta y el proveedor que hice un una actividad en Segway muy recomendable y muy divertido. Me envió las imágenes de la actividad. Las voy a juntar todas. De esta forma, ahora mismo ya tengo todas las imágenes juntas en una única carpeta. Una vez tengo estas imágenes cargadas en esta carpeta, ya puedo eliminar las imágenes originales, pero todavía no. Primero voy a cargarlas y hacer copia de seguridad antes de borrar nada. En mi caso uso Lightroom para gestionar mi catálogo fotográfico y en este caso vamos a ver cómo trabajar con estas imágenes. Lo primero que haría en este caso es hacer una importación Vamos a añadir, escritorio, Valencia. Pongo la palabra clave que relacione todas las imágenes que voy a importar. Posteriormente ya le añadiré las palabras clave más... Más puntuales. Paso a realizar la importación de estas fotografías y eh, si he tenido la precaución de comprobar que las eh, cámaras y el teléfono tengan la fecha y la hora correctamente o aproximadamente eh, bien colocada, cuando importe las fotografías puedo eh, puedo verlas por el orden de eh, disparo. Por lo tanto, eh, el orden de visualización será según la hora de disparo. Si una de las cámaras no está correctamente eh, bien colocada su fecha o su hora, me puedo encontrar con imágenes montadas, es decir, imágenes que van antes o después de otras en la secuencia real. Entonces, Sería tan fácil como ir a buscar por tipo de cámara a la, la que he realizado una serie de fotografías, seleccionarla y cambiar la fecha y la hora solo de esas imágenes y automáticamente las tendría colocadas de un orden. Hay otra opción que es poder seleccionar las fotografías, voy a buscar en el catálogo las fotografías del de, eh, teléfono, por ejemplo, de la cámara compacta o del proveedor que me ha enviado. Es, es otra manera de poderlo ordenar eh, por, por, por nombre. Entonces puedo ir a buscar cuáles fotos van antes, ordenarlas eh, cambiándole el nombre, buscar las fotografías del proveedor que he de colocar... Añadir el nombre posterior, es decir, si me he quedado en la fotografía Valencia 271, pues las del proveedor empezaría por Valencia 272. A partir de ahí, cuando ya haya terminado, ya tendré las imágenes también ordenadas en lugar de por, por fecha, por hora de captura, las tendría ordenadas por eh, nombre de archivo, que es otro método también perfectamente útil y efectivo para pues, visualizar las imágenes. Con esto ya tengo las imágenes en el programa de trabajo o sencillamente en el sistema operativo con un orden que es perfectamente correcto y tengo todas las imágenes en un sitio único y correctamente ordenadas. Una vez tengo hecho esto, lo que es imprescindible es que realice una copia de seguridad, ya sea en otro disco duro, o en una unidad externa, en un pen drive, en una en un DVD, etc. Etcétera, etcétera. Gracias, hasta la próxima.